Y esos encuentros tan fortuitos Puede que sean amigos duraderos Internet está lleno de amigos virtuales Que de muchas maneras dan riquezas naturales Cuando menos lo esperamos De pronto encontramos un amigo Navegando por la vida y a menudo, nos encontramos de pronto con personas. Y pueden ser las que menos te esperas, incluso aquellas que pasamos por alto. O aquellas que cruzamos cada día.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 y positividad nos traen, impactan en nuestras vidas con mucha fuerza. Con ellas aprendemos quizá lo que aún no sabemos. Es inconmensurable lo que de ello aprendemos. Naturalmente estas cosas ocurren por alguna razón. Nada es casualidad fortuita en esta vida.